A a ver ver qué que nos viene. trae Bien, gracias Fulvio Francis, Carolina, Maudia y a todo el equipo de producción En el día de hoy, quiero tratar un tema que yo sé que a, a mucha gente le va a gustar y a otros no, porque esa es la vida ¿verdad? Uno sí, otros no, lo que yo decía ahorita, de, dependiendo del color con que usted mire, las cosas serán buenas o malas si nosotros estudiamos la historia de la República Dominicana, eh, sus inicios, ¿verdad?, de 1844 para acá, vamos a encontrar, no, no, vamos, vamos, vamos a, a, a remontarnos a la época colonial hasta la fecha, 300 años de eh, eh, siendo colonia y luego entonces eh, todos estos problemas que se dieron, ¿verdad?, eh, ocupaciones, la independencia... Eh, luego dictaduras, eh, y entonces, desde el año 1962, 20 de diciembre de 62 cuando se realizaron las elecciones, luego de, de la guerra civil, eh, de cuando ¿verdad? salimos de la dictadura más bien, y entonces ahí inicia, si se quiere, la era democrática de la República Dominicana. Si estudiamos cada uno de los gobiernos, por ejemplo, en el 62, cuando ganó Juan Bosch, y apenas duró siete meses, desde de, de febrero hasta septiembre, y ahí entonces eh, vino cuenta, el triunvirato, fue, entonces luego vino ahí... Eh, en ¿Septiembre? Sí, septiembre, desde de, de, de febrero hasta septiembre del 63, <risa> luego entonces 63, sí. eh, lo tumbaron... Vino el virato luego la guerra del 65, y en el 1966, que cuando fue cuando comenzó la estabilidad política de la República Dominicana, entonces eh, Joaquín Balaguer ganó eh, las elecciones y duró ahí hasta el, hasta el 78, 12 años de gobierno consecutivo del doctor Joaquín Balaguer. En el año 78, el PRD, Ganó las elecciones con Antonio Guzmán hasta el 82, eh, del 82, ¿verdad? Al 86, al 86. Eh, sí. Salvador Jorge Blanco, y de ahí hasta el 96, nueva vez Joaquín Balaguer. Desde el 96 hasta el 2000, eh, el, la presidencia de Leonel Fernández con el PLD, del 2000 al 2004, Hipólito Mejía con el PRD.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 Si usted busca información, si usted se documenta, si usted chequea cada uno de los gobiernos, los gobiernos de, de, de Balaguer, ciertamente hubo desarrollo del país, pero hubo mucha represión, hubo, hubo muchas muertes, y si no, vamos a y en, y en aquel entonces eran los líderes que mataban, ni siquiera eran los, los, los tirapiedras, no, no, eran los líderes que, que lo mataban. O ya se nos olvidó la muerte de Orlando Martínez, por aquel escrito que le hizo el doctor Balaguer o se nos olvidó la muerte de Amin Abel, eh, eh, Abel Hasbun. o la desaparición de Nassizaz en el 94, o la muerte de Mamá Tingó, todos, todos muertos por situaciones políticas, porque eran contrario al régimen de Joaquín Balaguer. Se pudiera justificar que en aquella, en aquella época, medio que la represión era necesaria por la inestabilidad que veníamos viviendo como país. Pudiera, ¿verdad? Uno, uno lo van a justificar por ahí, pero no deja de ser represión y no, no dejó de ser sanguinaria la dictadura, la, los gobiernos más bien de, de Balaguer. Que de esa manera usted pudiera decir lo que era una dictadura, porque ganaba la fuerza reprimiendo a los, a los opositores. ¿Qué resulta? Los gobiernos del PRD, los que yo conozco, no los que están por venir, por ejemplo, pues, eh, a futuro, del PRM, del PRD, del que sea, no, porque no los conozco, los que yo conozco han terminado todos en tragedia. El gobierno del de presidente Antonio Guzmán Fernández, que fue un gobierno, según lo, lo, lo plantean los diferentes historiadores, un gobierno bueno, pero lamentablemente con corrupción, con mucha corrupción, que fue lo que supuestamente, porque eso tampoco ha quedado claro, fue lo que lo llevó a él a suicidarse no. 43 días antes, de, de terminar su mandato. Las acusaciones de corrupción de parte de, una su, de sus de un compañero de la. De sus funcionarios, incluso, incluyendo supuestamente una hija del que estaba involucrada en actos de corrupción y la amenaza de su compañero Salvador Jorge Blanco de perseguirlo cuando llegara a la presidencia. Ya todo el mundo conoce lo que pasó aquí. Que no podía defenderlo cuando llegara al gobierno en esa condición. En el gobierno, eh, todo el mundo sabe lo que pasó aquí en el gobierno del PRD del 82 al 86, ¿se acuerdan la poblada, la poblada? De 1984. Yo tenía un año de nacido cuando eso. Pero la historia está ahí. Inmediatamente, ¿se acuerdan ustedes, verdad? Eh, no vamos a mencionar los gobiernos de Balaguer porque son de triste recordación en el aspecto de la represión y, el, y los derechos, muy limitados. Aquí se mataba a la gente porque, porque miraba mal o porque decía cualquier cosa del presidente. Sin embargo, inmediatamente...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 Y cuando, cuando, cuando tú llegando a, la, al, al, a donde estaba el bombero ahí, ya se había acabado. Y así era, eso era vida. Y cuando tú ibas a los supermercados, tú encontrabas claro, cambiando, me cla, cla, claro, cambiando los precios todos los fines de semana, pasó porque era un desorden lo que había. Entonces, con relación a eso y a los derechos, aquí todo es que quería decirle, esto, a Leonel Fernández <ríe> lo decía, nadie puede decir que Leonel Fernández lo metió preso o Danilo Medina lo ha metido preso o que lo haya mandado a matar porque, porque lo critique. Aquí todo el mundo critica al gobierno, le dicen de todo al presidente. ¿Y qué pasa? ¡Nada! Porque los derechos, especialmente el derecho a la expresión, se le ha respetado a la gente. ¿Que hay corrupción? ¡Claro! ¡Claro que hay corrupción! ¿Van a estar pensando? ¡No, claro que no! Pero en todos los gobiernos lo ha habido. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de cambiar en, lo, en, en el sistema político dominicano. Que no haya corrupción. Lo, lo, lo hubo en los gobiernos de, de, de, de Trujillo, lo hubo en el gobierno de Balaguer, en los del Perro, en todos los gobiernos. Porque es una vaina como que, como, como que está en la sangre del dominicano la corrupción. Y tenemos que romper con eso. Tenemos que romper con eso. Pero. Pero no de los dominicanos, y el yang, es del, del mundo entero. Sí, es del mundo entero. Es mundial, Va, vamos a ampliar es ese concepto. Mundial. Es del mundo entero, es cierto. Entonces, tenemos que saber, señores, en esta situación de crisis. Yo estoy de acuerdo con Leonel, estoy de acuerdo con Leonel, esto no es para inventar, esto no es para inventar. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque en esta situación de crisis que se avecina, ya dijo la Cepal, ya dijo la Cepal que la República Dominicana iba caminando bastante bien y que va a ser la única de la región que no va a decrecer. O sea, se va a mantener en cero, pero no va a tener un número negativo como la mayoría de los países de la región eso significa que ya íbamos caminando a buen pie, como se dice, a buen ritmo claro. tenemos que tener cuidado al momento de nosotros elegir, usted elija el que usted quiera pero tenemos que tener cuidado a quién elegimos, porque pudiéramos después, un año después, estarnos arrepintiendo de lo que elegimos, si no elegimos aquellos que han demostrado tener experiencia en el manejo del Estado, hay que tener mucho cuidado y ahí yo sí apoyo a Leonel cuando él dice que esto no es para principiantes. Ahí él mete, él mete a Gonzalo ahí eh, y pudiera decirse que sí, que pudiera parecer, pero no estamos hablando de él como presidente, sino de la estructura del partido que ha sabido manejar eh, las cosas públicas. De manera que los gobiernos del PLD han sido los que le han brindado mayor estabilidad económica al país y han asegurado los derechos fundamentales de la gente. Tanto así que tenemos tribunales que sobran, como quien dice. Hablamos, por Una ejemplo... Pregunta, ¿cómo? cómo Una preguntita. Adelante. Entonces, o sea, eh, tú de alguna forma dices que no le estás diciendo a nadie que vote que o sea, voten por el que yo quieran, pero tu planteamiento está dirigido. La pregunta es la siguiente. ¿Tú entiendes que Lionel entonces es el que representa la estabilidad económica no. y y política en el país o sea no, según yo, lo que has dicho. Yo, yo no he mencionado nombres yo simplemente no, estoy montándome bueno yo estoy diciendo el... que los gobiernos del PLD yo no he dicho ni de Gonzalo ni de Leonel fíjate que he hablado del gobierno por ejemplo del PLD que dirigió Leonel Fernández ¿verdad? Eh, hubo corrupción pero de la estabilidad económica claro. que hubo y estoy pero, hablando de los gobiernos me del me PLD me... que ha dirigido Danilo Medina podemos decir, ¿hay corrupción? Sí, pero en comparación con otros eh, eh, Gobierno. gobiernos, han mantenido la estabilidad de la República Dominicana, hemos caminado a buen, a buen ritmo, eso es a lo que yo me estoy refiriendo, y los gobiernos del PRD, que es el mismo PRM, han demostrado, eso no es que, no que yo lo digo, eso está ahí en la historia, eso está ahí, han demostrado que lamentablemente su mayor virtud es el desorden y es el caos y es la inestabilidad económica de la República Dominicana y con eso concluyo. Y la corrupción también, y la corrupción. ¿Cómo? Y la corrupción Agrega. también, métele ahí la corrupción. Sí, claro. Y la represión, porque recuerden ustedes que Marino Zapete... Marino Zapeta le dijo algo a Hipólito. Y ¿Y Luis Llanguela tuvo preso. Sí. No, no, no, no, lo Luis trancó. Trácalo. Y a, a Martina Esposo también, que fue en el Osacán. Preso todo el mundo. Estoy temblando había del miedo. había represión, Estoy además el del caos, el miedo. desorden y la inestabilidad económica. Estoy temblando había del miedo. Represión. ¿Cuánto cuco? Uh, uh, uh, uh. <tose> Nos va a llevar el diablo Cuánto cuco uh, uh, uh. eh, ¿Sabes lo que dice lo de la Es eh, Lo único que saben decir sí es Se, van, sigan se van, robando, se van, Pero no sigan robando. propuesta El primer partido, el primer candidato Que llevó la propuesta A la Junta Central Electoral Antes de ayer Fue Luis <ríe> Abinader El primero de todos, que la ha llevado, fue Luis Abinader ayer. Pero, pregunta, pero yo no he hablado del PRM. Y no hay, o sea, yo no he y dicho... no hay mayor terror que lo que está pasando. Pero 20 no... años sin un solo problema resuelto en el país, ni de salud, ni de seguridad, ni de vivienda, ni de educación. Empeñado el país entero, empeñado, hipotecado, pero con todo esto que... corrupto, lleno así. de robo, Por... Ajá, adelante. ¿Por qué tú no de hablas del de, de de avión? Eh, Carla, dime. ¿De qué? ¿De qué? ¿Del avión? ¿A dónde está el avión? ¿Por qué tú no hablas del avión en plena pandemia, ¿Dónde? en Bélgica, ah. con ¿Qué? 350 kilos de cocaína, en un narcoestado, una justicia secuestrada? ¡Controlada! Hablando de narcoestado. Así tú quieres, así tú quieres continuar. Así tú quieres continuar. Así tú quieres continuar. ¿Era capitán? Así tú quieres continuar con una justicia secuestrada. ¿Dónde está el procurador? ¿Dónde está el procurador? ¿Dónde está el procurador del otro helicóptero? Y todos estos casos de corrupción, ¿dónde están? Y toda esta compra en estos momentos de emergencia. yo no he hablado de corrupción. ¿Dónde está? ¿Eh? Claro que la hay como en todos los no, gobiernos claro, Tenemos que pues, luchar contra que ella eso bueno. eh, eh, Carolina cuenta Mira, yo la pregunta que yo te hacía Según tu planteamiento No tengo ningún interés malsano detrás de la pregunta bueno. eh, Lo hago de manera muy eh, Honesta, vamos a decir lo que, lo que quiero escuchar de tu respuesta Según el planteamiento que has hecho Tú entiendes que el gobierno del PLD eh, Durante la, la historia reciente de nuestro país Es quien mejor ha gobernado Nos ha garantizado las no, cosas que planteas No que yo lo diga, eh, que está ahí Sí, pero lo que la pregunta es la siguiente. En este proceso, en estos comicios del 5 de julio, ¿tú entiendes entonces que el PLD es que garanta, garantizaría esto que, que has dicho? Entonces estás diciendo que Lionel o Gonzalo dentro del PLD pues es la opción más Mira, correcta o indicada. No, mi, rol ¿O rol no es decirle aquí, mi rol no es decirle aquí a la gente por quién... Debe votar. Eso no, eso tú no lo vas a escuchar nunca, ni que vote por Leonel, ni por Gonzalo, ni por ni por Leo Nunca lo vas a escuchar de mí que vote a la gente por nadie, porque yo estaría induciendo. Algo. Yo te estoy diciendo a la gente que investigue. Que antes de usted votar por cualquier partido, primero vaya a ver quiénes son esa gente que lo, que lo están dirigiendo y qué han hecho durante la historia de la República Dominicana. Es tan fácil, porque es, eh, vamos a contarle 78 para acá, 1978 para acá, comienza a contar e investigue lo que ha pasado en los diferentes gobiernos y quiénes son esa gente. Y usted se va a dar cuenta, el ¿Qué? cambio... Que dio la República. La Dominicana. bebé que le nació a Yerjan recientemente ya tiene sobre sus ojos 300 mil pesos de deuda. Eso debe. Llamada, y no hay un problema ya. resuelto. Vamos con la llamada. Hay una llamada. Sí. Sí. Buenos días. Buenos días, equipo. Adelante. Víctor Ureña de este lado. Víctor. Hey. Víctor, ¿cómo estás? Bueno, está? da fuego, Víctor Ureña. Bueno, Yang, nunca puedo estar contigo con ese comentario y ¿no? yo, estoy de, yo con, viví, eh, dame, estoy de acuerdo con usted ya, no estoy de acuerdo conmigo te voy explicarte algo breve yo viví los 12 años de Balaguer uh -huh. igual, que Amado. Sí. igual que Amado nosotros somos el capacito ahí de ese lado y yo te puedo decir a ti que comparar oye, comparar Ay. época con época, no porque son casos muy diferentes en lo económico Balaguer tenía más administración que el, que el PLD, porque nunca construyó ni una letrina con cuatro prestados, con dinero prestado. No, no, no, no. La estabilidad económica que tú te refieres, oye, pero es un endeudamiento total que tiene el PLD. Es tanto así que hasta yo debo. Yo, un, un hombre que ni siquiera un peso como prestado, tengo que coger prestado. Ahora, por la pandemia, hasta endeudado estoy también. Todo el Óyeme, así me mito el este país. Aquí no se construye un camino vecinal si no va al Congreso y aparte de eso, el camino vecinal se lleve 100 pesos. ¿Tú sabes cuánto cogen? ¿Eh? 5 millones. Y lo que se lleva un greda y 100 pesos. Es que es un problema serio. Es una corrupción tan grande. Oye, esto es un desastre, ya ya. Lamentablemente el PDD vino con una doctrina que Amado la conoce, porque Amado siempre ha sido Vino con una doctrina vendiendo un librito a nosotros y un Vanguardia y una cosa. Óyeme, y cuando llegaron a poder se han hecho millonarios todos. Ay. Una anécdota, me acuerdo con Amado, ¿te acuerdas de una chofín? Yo te digo Amado porque Amado es más, es más, claro. es más, viejo del grupo, no, amado, amado, ¿te acuerdas de un Conmigo, hecho fin? Ese es el eh, único viejo me <risa> la guagua, en el de Pues ahí, ahí viajaba Francisco Javier García, que era de ahí de puesquero, y yo me encontraba con él en la guagua, siempre los fines de semana y venía a ganar. y ojalá que Rayito tuviera vivo sí. para que tú veas, con, vestido de kaki y con unos zapatos que con los cobra bravos, uno de millonarios. Javier por el edificio que tiene rentado? eso es? Pasen un buen día con. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con que debemos acabar con la corrupción, pero no con la corrupción del PLD, porque ahorita por ejemplo llega otro partido y entonces si no eh, eh, eh, eh, luchamos contra la corrupción, van a seguir robando igualito. Claro que hay corrupción. Ahora, la historia está ahí. Mídanla, investiguenla y se van a dar cuenta que no ha habido en la historia eh, eh, reciente de la República Dominicana gobierno de mayor estabilidad, lamentablemente para muchos, que vamos, lo del PLD. Vamos a ver qué nos ah. dicen nuestros amigos en el WhatsApp. Hey. Yerjan coge hey. el WhatsApp a ver hey. qué te dicen ellos. Ahí está, Pedro Quesada nos envía aquí. Pero tú no estás bravo, ¿verdad no. Ah, ok. Pero, pero mire, mire, ese, <risa> oh, no, perdón, ese, es un, ese comentario que tú acabas de hacer es un comentario que no debiera quedarse al azar. Lo que debiéramos de tratar es de analizarlo sin pasión, sin pasión claro de, eh, en un estado de desapasionamiento lo suficientemente aumentar, importante ¿sí? para que nos permita ser incundiosos. No es solamente lo que tú has dicho, sino Lionel Fernández ha enfrentado la peor crisis de este país y ha sabido llevar el barco a buen vestir. Solamente me voy Ay, a decir mira, esto para que continuemos. Mira, te voy todo. a decir algo para concluir ahí mismo. La Realmente, yo siempre fui seguidor de Lionel, pero sus actitudes últimamente no me gustaron. Pero si es, si fuera él el que, el que a mí me asegura el bienestar de mi país, ¿Verdad? Pues entonces que vuelva a él. Porque yo no puedo, yo no puedo, por ejemplo, negarme ante una realidad por una pasión política o, o por, una, por una situación de momento. Si es Leonel, o sea, Abinader, o sea, Gonzalo, sea el que sea, Mire, que le asegura al país la estabilidad económica, ¿verdad? Para salir de esta crisis, entonces yo votaría por el que yo creo que puede manejar la mejor es el país. Que la continuidad ¿Ya? de la estabilidad y de, y de enfrentar, porque en estos tiempos que le ha correspondido ¿Me? gobernar, o finalmente terminar el gobierno de Danilo le ha correspondido una papa caliente no porque sea interna sino una situación de pandemia ciertamente y lo dije ayer en mi comentario Leonel ha presentado las mejores calificaciones en lo que se debe de hacer y en el levantamiento real de lo que está pasando en la República Dominicana esto no es juego el PRM que no se puede y le voy a decir algo aunque estamos en contienda, dije ayer también, si no mal no lo recuerdan, que hay temores porque no se tiene claro cómo tener a Lionel ya en unas elecciones del 5 de, de julio, siendo un segundo o un tercero, siendo un segundo o un tercero. Y teniendo un PLD que no quiere salir, me refiero a las bases del PLD. Pero ya Leonel le dijo ayer que se van a unificar. Hay, hay una llamada. Hay una, hay una llamada. llamada. Entonces, eso tiene que poner que a pensar a la clase política y a la dirigencia nacional de cómo ver, se va a desenvolver esta realidad para darle continuidad a la seguridad de este país. Ya el análisis, favorito. Adelante, vamos a ver si la llamada está ahí todavía. Sí, sí. buen día, mi Irca. amor, ¿cómo están ustedes? Buenos días, Irka. Bien, óyeme, Irca, ¿qué es tu, lo que es pasa? Yo hermano ya? no te quería dejar hablar. Hey. No me quería dejar hablar, tú sabes cómo es. <risa> óyeme, óyeme, eh, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tomamos como avance los últimos 12 años que hemos vivido en el gobierno del PND, tenemos un clave error. Fíjate lo que pasa aquí. Si yo ahora mismo me compro una mansión con piscina, que con con, lo cogí prestado en el banco, todos los cuatro, me compro una jipeta del año, prestado también, y ando gastando dinero y viajando con el mundo todo prestado, hay un momento en que lo mínimo que me va a pasar es que yo voy a caer presa porque no voy a poder pagar. Porque aquí no se ha comprado, aquí no se ha comprado, señores, una jeringuilla que no sea con cuatro apretado. Entonces, ¿cuál es el bienestar? El bienestar es cuando tú produces para vivir de esa manera y tú puedes ahorrar para una pandemia, tú puedes hacer... Mira, aquí los empresarios, todos han dado muchos millones al gobierno para la pandemia, malo que el gobierno ha cogido prestado, regalado a los empresarios, malo que el gobierno ha cogido prestado, ¿y para qué lo ha usado? No lo entiendo, para ¿qué lo ha usado? ¿no Ese no. robo de la AFP, eso es una cosa terrible, o sea, y... no le puede pasar nada por la mano a este,